¿Qué pasa chavales? Soy quienes estamos de vuelta con Valheim, la pedazo de eh, aventura de supervivencia nórdica. Eh, vamos a seguir por donde nos dejamos en el último episodio. Bueno, aquí está por donde lo dejamos la última vez, tal cual, hicimos una casica, eh, hay una niebla que nos flipa, parece Kalima. Y nada, y vamos a ir No tengo que hacer vídeo aplicando el tema del canal Cómo va a cambiar todo, ¿vale? Los cambios que vamos a traer De hecho ya el banner ya, ya está cambiado Ya podéis tener una pequeña referencia Sobre el tema del canal Pero bueno, eh, a lo que vamos eh, Voy a hacer un hacha No tengo ni idea Ni idea, tengo aquí lo de para descansar Tengo aquí lo del banco de trabajo Que me va a ser para o atear, Pero no sé si puedo rep ¿podré reparar. Ah, mira, sí he reparado objeto. Mira, mira, mira, mira, mira. mira. Ha reparado el martillo, pero pues ese martillo está enardado. Ha reparado el garrote. Ah, va ah, vale, que le voy dando y va reparando. Uh, vale, vale, vale. Pues entonces no voy a reparar nada más. Tengo que hacer un arco Eso sí, tengo que hacer un arco Que pide eh, Cuero Cuero y Vale Y esto de Silex, que me falta si de Silex eh, Silex se consigue Cerca de ríos eh, Pantalona de arapiento, tónica harapienta Azada Herramienta que se usa para trabajar la tierra martillo y garrote Vale, me hace falta eh, Arco tosco cuero yo creo que el cuero se va a conseguir seguramente de los animales obviamente eh... no me lo voy a poner muy bien pues vámonos ya está no queda más remedio que hice el último que cierra la puerta bueno pues eh, vamos a reorganizar un poquito el mapa este no me he movido nada aquí está la... el bicho que hay que matar no me he movido nada y ya sabéis que, bueno. Ah, vale, demasiado resistente. Pues vamos a movernos y vamos a buscar a ver qué encuentro, A ver qué encuentro por aquí. A ver si encuentro algún río para poder, digamos, traer Silex Ya que me hace falta Silex Y a ver si consigo cuero. Eh, cuando consiga cuero, pues os diré cómo lo he conseguido, ¿vale? Vamos a seguir investigando. Bueno, a ver, he conseguido ya un trozo de cuero. Eh, he matado jabalí. Y me da cuero. Eh, sí, eh, habría que buscar más jabalíes eh, para conseguir el cuero que me hace falta. Pues para hacerme el arco y poder matar eh, al ciervo. Al matar al ciervo, creo que se usa de, de ofrenda para poder invocar al primer box. Box, boss. Que seguramente será un poquito mediocre, sin tampoco ser una risa. Así que voy a ver si consigo más cuero. Farmeo más equipo. Bueno, farmeo un poco más de materiales. Eh. Pues, realmente me va a hacer falta mucha madera. Y a ver si encuentro Silax. Que es lo que me va a hacer falta, el Silax. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Vale, me acabo de dar cuenta que aquí también lleva el tema del peso. Cuando llevo mucho peso. Mira, aquí está. Traigo noticias. A ver qué dice. Hooking Tiene que aligerar un poco la carga. Si llevas demasiado equipaje, tendrá una sobrecarga. Por lo que te moverá más despacio y no podrás recuperar el vigor. Bueno, eso ya me acabo de dar cuenta. Gracias, Hugging, por... Eh, por decírmelo. Aquí suele haber... mira qué guapo, qué bien se ve, qué chulo Tiene uno, uno gráfico muy chulo Aquí suele haber Silex Aquí suele haber Silex, ¿veis? Silex Ahí hay una casita Que me da cuenta que toda la casita que había abandonada Tiene una maldita colmena Uy, había algo ahí Así ah, los bichejos... Una especie de, de lagartija que salen por aquí. Esta no lo tiene. La madre que te parió. Bueno, está hecho una mierda. Pero mira, pone a cubierto. Como para empezar como con una casita también. Pero bueno, yo ya me he hecho la mía propia. Podemos pillar Silax. Todo lo que pueda antes de, antes de, de volver. Ah, mira, ahí está. Eso es... Eso, eso mierda sí atacan, ¿eh? Eso es mierda sí atacan. Bueno, vamos a. ¿Cómo tengo de Silex? 5. Quiero pillarme por lo menos 10. Voy a coger Silex y vuelvo para casa. Hombre, hay que decir que aquí me hubiera molado mudarme. Joder, que vista más guapa, joder. Pero bueno, eh, es lo que toca. Vamos a poner Silex Bueno, hemos llegado. Eh, y mira, mira que detalle. Bueno, espera que me meta para adentro. Usar madera. Eh, usar objeto. He matado jabalín y me ha dado un trofeo. Va, está bien. Otra el 7. Ah, no. Puedo cocinar carne cruda. Está bien. Ah, verdad. Creo que me hace falta fabricar... Una olla o yo me lo he fumado. Elaboración, construcción. Esto. Para cocinar. como suenan aquí los de eso no, no? Mm. pega ven pega ven acá no corres si y va a ser peor ¡Hombre, me va a correr encima Y el seto ese que me cae más también no paga. No, esto es para cocinar. Te cagas la pata abajo. Ahora... Final. Nada, es que algo. Bueno, vamos a seguir investigando por aquí. Eso se es cocina. Eh, ¿Qué más puedo fabricar? Banco de trabajo mejorado. ¿Qué es esto? Vale. Puedo ponerlo aquí o tiene que ser. Tiene, tiene, tiene que ser adentro, parece. Voy a Nivel de estación nuevo, tabla de cortar. Vale. Sí, ya puedo, ya puedo hacer mucho más cosillas. Entonces, esto Mejorar, ¿verdad? ¡Uh! Puedo mejorarlo a nivel 2. Oh, puto, ¡Vaya! Ni verdad. uy ¡Qué bien! ¡Qué guapo! El martillo también. Mejorar a Ni ¡Eh! ¡Mola! Y aquí tengo flecha línea, flecha de skiles, flecha antorcha. Quiero el arco. Y es 8. Pues ya está, no pasa nada. Eh... Esto lo voy a poner aquí. A ver, si hay... ¿Con qué dices? Pues con las paredes, ¿no? ¿Con qué quiere usar el, el trofeo de jabalí? Pues, pues con eso Entonces... Eh qué es? Carbón Vale ¿Y la comida que acabo de cocinar? ¿Hola? ¿Perdona? ¿O es que, o es que, se, me, o es que se me ha quemado? Amigo Que si me ha carbonizado Hostia, qué bueno, tío Vale, vale Vale, eso pasa en el luz, pasa igual Bueno, vamos a seguir Haciendo por aquí algo, lo mismo agrando un poquito más La casa, no sé qué hacer, ¿eh? Como tampoco tengo mucha idea de De esa cosilla Porque de manera tengo, ya puedo guardar, puedo, puedo guardar cosas Epa, que me... en serio Ay, qué... en serio Me cago en la tío. Vale eh, vamos a ver una cosa Lo primero Tú a la mierda Porque no tengo puesto delante lo que, lo que Me estoy quemando como un tonto eh, Abrir cofre Ah vale, aquí, aquí, ya, aquí ya metí cosas A ver, esto para repararlo Esto es troce de cuero es lo que esto ahí. Esto es... Nada. Voy a guardar la madera. Aunque luego seguramente haga más madera. Pero voy a quitarme todo el peso posible. Vale, 127 de 300. Que es la chimeta que me está quitando, dando peso. Ni idea. Voy a seguir farmeando recursos. Y ahora vuelvo. Bueno, antes voy a dormir. Hay que dormir para poder eso. A ver, ojo que me ha dicho Sueñas con un prado y le atrae unas pezuñas. Alguien. Hola como una, una pezuña te, te atrae de ti. Te giras y no hay nada. Eso parece que hace.. Eh, nombra como al boss que tengo que matar. Lo que no sé si tengo que usar el trofeo ese. Yo creo que no tengo que usar ningún trofeo. Voy a ir eh, a seguir farmeando y a ver si pillo más. más jabalíes. Pero que me importa. Mira, aquí hay, aquí hay otro, otro jabalí. Vale. Porque me hace falta mucho cuero para poder hacerme eh, el arco. La verdad. Me hace falta mucho cuero para poder, para poder hacerme el arco. Una cosa como son. Bueno, vamos aquí farmeando. Uy. Uh, uh. Que la liamos parda, eh Por eso me he ido a talar el árbol lejos De mi casa, porque hay mucho meme En Twitter de gente que se pone a talar Árboles eh, y se le cae justamente el... Mira, mira, mira llega ahí y hace trago ¿De dónde va, tronco? Eh, hay que decir que mola El sistema de, de tala del juego mola La verdad que una cosa que podrían poner En el Rush, en Minecraft eh, En el Ark el tema es de que tal y se caiga. Eso aún no tengo una para poder... Eso. Pero me mola, me mola, me mola. Bueno, lo, lo, vamos a seguir farmeando. Jabalí, jabalí, jabalí, jabalí, jabalí. Jabalí, jabalí. Uh. Pero... Pero no me están dando cuero. Porque como lo estoy matando con el, con el hacha no, no pillo cuero. Oigo ya fue una musiquilla y no sé si es el móvil. Porque es del juego. Mira, mira, mira, mira. mira Tengo que matar a uno dato como sea. Vas a peor Vas a peor El pillarte que la hora Uh Está librado, vamos Está librado por la, por la Física de la Inclinación del juego Está tu cargado de bicho, ¿verdad? La IG. Like. Para tirarte Te pega un trompazo Que para qué Pues se me ha agapado el mamón Si sí, me acaba el mamón. Bueno, voy a. coger champiñones, ¿no? Pues ya está. Vamos a buscar. Un jabalí. O hacerle una pequeña emboscada. Es que va a ser complicado. Porque es que corren, corren y se la pelan. ¡Ah, ¡Le Para que ven. No, se va. Nada, lo siento. Voy a buscar jabalíes. La verdad que me he ido a hacer la casa el sitio más feo de estos mapas, ¿eh? Mira aquí qué paraje más bonito. Con su hierbecica, sus sobrecicos, sus pedazos de árbol. La madre que parió de pedazo de árbol, ¿no? ¿Qué Será... ¿Cómo se llama el árbol? Yggdrasil. El árbol de los vikingos. Podría haber aprovechado esto para hacerme aquí... La casica. No, no, no, no, no. No? Que me, que me, que me sacáis de, de... mi casa Ya no sé esa la cosa, mira ya, pajarillo Qué guapo, ¿no? De verdad ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Pero no me da cuero Me da como... Una pila pequeña de trozo de cuero Ah, vale, que esto es la túnica Qué guapo, más gordo tengo Pues entonces, eh... Mmm... Cuánto cuero me hace falta para poder hacerme el arco Porque obviamente me hace falta un arco Para poder cazar los ciervos Oye, ¿podré talar este pedazo de árbol? Dice que no Dice que me como un mojón Normal, así que... Bueno, pues tengo que ver cómo me hago el arco Porque obviamente me hace falta el arco Para poder pillar un, un ciervo Y esto. Esto está muy bien, muy bien colocado. Mira, otro... Acá... Le he hecho crítico y todo. Pobrecito lo que le he hecho. Pobrecito lo que le he hecho al jabalí. Lo he reventado de un palazo, vamos. Bueno, veas aquí... Por aquí... Y ahora vamos. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Aquí yo pongo pila de... Pila de, de esto, de, de madera. A ver si antes me ha dejado eso feo. Vamos a esperarnos, porque se hace carbón muy rápido y no es cuestión de perder la comida, sinceramente. Para que se haga. Vamos a hacer como una especie de... Como una especie de... de mini explosión de vapor. Y dice, ya está cocinada. Ahí va. Ahí está cocinada. Ahí está cocina. Eh, eh, es incomible eh, es cuando está cruda. Pero al cocinarla es un capítulo. Ah, sí. Eh, La cola de, de, de Nixe. Hombre, eh, eh, eh. oh, mira. También, ya sé que se pueden comer. Vamos. Ahí está, vámonos. Vamos a ver si podemos hacer algo más. Supuestamente, eh... el arco. Quiero ser el arco. Trozo de cuero, 8. Y tengo. ¿Tengo nada más que 5? Es imposible. Ah, amigo. Ah, amigo. Arco tosco. Elaborar. ¿Lo puedo upgradear Me pide piel de ciervo. Ves. Tengo que cazarme flecha. Flecha de madera, 20. Pues elaboro. Elaboro. Y vamos a ver si podemos cazar un ciervo, ¿vale? Vamos a ver si podemos cazar un ciervo. Ya es porque. Vale, perfecto. Se deja pulsado el disparo principal, eh, re, pilla fuerza y ale. Obviamente vamos a buscar uno. Obviamente vamos a buscar uno. Mira, mira, mira. Allí está la madre de Bambi. Eh, aquí hay que... A ver, y aquí está el altar donde hay que hacer sacrificio. ¿Ves? Piedra rúnica. Da caza a su raza. Obviamente, que cuando hace uno de ellos y. Eh, o, ofrece ofrenda. No creo que sea el ¿no? Venga. Vale, es el ciervo. Tendré que pillar algún, algún trofeo, como una cabeza de ciervo, unos cuernos de ciervo o algo. Eh, nada. Voy a ir ahí a por el, A ver si veo un ciervo. Otra cosa. Mira, me he aquí otra. Yo era Astrid, una doncella escudera del bosque No sé cómo era mi vida antes de llegar aquí Pero estos brazos recuerdan La espada y estos ojos ven la trayectoria De la flecha Ahora el cuervo me guía y lucho contra las bestias En nombre de Odín ¡Por Odín! Bueno, supuestamente aquí Hay un montón de ciervos. Que antes he visto uno Si el caso que lo... Ya, Mira, ya, ya. ahí está No soy ¡Oh! ¡A ese le he dado! ¡A ese le he dado! ¡A ella, trofeo de ciervo! ¡Tú oh, vaya! ¡Vecita de... Me de, de... acá, ven, que me cago en tu vida. Pues bueno, pues te voy, me han dado eh, de ciervo, eh, trofeo. Es un buen especímen, pero tendrá que matar más, más que ciervo. Claro, más, más que ciervo. Creía que decía que tengo que matar más ciervo. No, tengo que matar más, más que ciervo. Mira, ahí hay más. Vale, de un, de un flechazo De lo carga. Oye, pues mola, ¿eh? ¿eh? Sabiendo que el arco tiene trayectoria y las flechas peso que no es... que eso lo... Hombre, viendo que los árboles se caen por su propio... No es de extrañar que las flechas tengan peso. Bien. No voy a ir aún a por el boss porque quiero investigar las flechas ígneas. Obviamente el boss no creo que seamos con pavo. Y obviamente se si voy ahora como un loco lo que voy a hacer es morir como una... Vamos... Por eso, eh, Vamos a... Eh, irnos para casica. A ver qué podemos mejorar. Porque me gustaría mejorar por lo menos eh, el arco. Creo que, me, creo que me pedía uno o dos. Qué tampa, eh. Qué bonito. Qué tampa. No puedo echar una foto, en serio. Ah, sí, calla. Lo que no sé es otro modo foto. Yo mientras he venido a coger franguesa. Y de todo. No está, no está. Malo no soy, no. La IGN. Es que desde que, desde que suelta. Cuando suelta el disparo. Hasta que dispara. Pasa, pasa medio segundo. Y hay que calcular, eh. Hay que calcular bien Porque no es, sort, no es Dejar pulsado Que recargue y a sortar dispara y No, cuando suelta pasa como Medio segundo Y eso, pues No, estoy cansado o oh, aquí está bien para reventar Y aquí es lo que, lo que me ven Esto es lo que me están viendo Sí, para llegar por la parda Un ciervo Ah, uy, encima me ¿o Pues mira, te se así media hora Y encima mejora la habilidad Voy a ver si puedo eh, Mejorar el arco Yo creo que sí pues. o, o eso me decía Me decía me pide trozo de cuero Y obviamente me hace falta pues, matar más jabalíes. Vale, pues ya está, no pasa nada, No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada eh... Arco, al mejorarlo Velocidad de movimiento Y me dice que puedo fabricar más así, ya ves El arco -toco ya lo he hecho casco de, casco de cuero cuchilla de chile muy fidedigna A ah, cuchillo Una mano Lanza de asilas están, están están aquí al lado Mira, mira, mira, mira Qué chulo Ni idea bueno chicos, lo vamos a dejar aquí por ahí, ¿vale? Eh, seguramente en el siguiente episodio vayamos a por el boss Yo creo que ya puedo invocarlo a no ser que me pidan más trofeos Yo sé que pide trofeos del ciervo eh, ¿Cómo será luego? Pues no lo sé En el caso que... eso, en el caso que hay que ir con cuidado eh, Un raft, un barco, pues se ve que podía ir a otro sitio Soporte para cutritela eh, banco de trabajo, ya lo tenemos hecho Construcción y decoración, misceláneo, eh, obvio que de pie, esto piezo para piedra para no para amontonarla y, y, ah, y esto para mejorar el banco de trabajo, ¿vale? Con decoración de mejorar el banco de trabajo, vale pues ya está, eh, ya lo sabemos. Lo no yo chicos, eh, chicos, chicos y chicas, me despido por aquí, vamos a ir, eh, bueno pues. Eh, Dios mío, qué mala cara tengo, me cago en la hostia. Vamos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, un fuerte like. Suscrib eh, suscribiros si no estáis suscrito al canal, obviamente. Y si queréis ver más eh, Barajalas, decírmelo. O si queréis sugerir otros juegos de supervivencia y demás, también podéis decírmelo. Soy Killer, me despido. Hasta la próxima. Chao.